¡Hola Astrofrikis! A ver... Eh, me temo que no he tenido tiempo de grabar un verdadero vlog así que en su lugar lo que tenéis es yo pasando a mi perro y hablándoos, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo, tampoco tengo gran cosa que deciros porque he estado muy ocupado preparando los vídeos de la semana que viene y... y el siguiente, por estar enlazados Entonces he estado pensando una cosa ya que no tengo nada que decir voy a ofreceros algo vamos a hacer un sorteo, ¿de acuerdo? En este sorteo, lo que voy a, a regalaros es una taza de Astrofriki. ¿Y cómo hacéis para conseguir esta taza? Pues es muy simple. Lo único que tenéis que hacer es ir al vídeo que tenéis aquí, suscribiros y dejar un comentario. Simple y llanamente, dejad un comentario, poned lo que os dé la gana. Y lo que haré es, es, la semana que viene, pasaré todos los comentarios por una página web que existe que me permite seleccionar aleatoriamente un comentario de entre todos y la persona que haya ganado, pues, eh, gana la taza. Simple Así que ya sabéis, si queréis ganar la taza, suscribiros y da a este vídeo de aquí y listo. Dejadme un comentario, ¿de acuerdo? Eh, mientras tanto, para el episodio de la semana que viene... ¿Os hago spoiler? ¿O no? ¡A mamarla! Os coméis el spoiler. La semana que viene tendréis un top 10 de las mayores cagadas espaciales. Y eso es todo por hoy. Así que, ya sabéis, levantad la vista al cielo... y sed astrofrikis. A más ver. Sí. En realidad, voy a dejar también unas cuantas tomas falsas de lo que pasa realmente de cuando estoy grabando los episodios. ¿Vale? Que aproveche. 50 veces tendremos el diámetro de la Tierra. Y repetimos que la vez me he vuelto a trabajar. Un catálogo de casi 700 estrellas. El catasterismo. Cat Catasterismoi Catasterismo. Un catálogo de casi 700 estrellas El Catasterismoi Catasterismoi, joder Desde hace siglos El hombre ha soñado con ir al espacio Con explorar otros Es una tecnología potente y barata, pero no es precio Me encantan los pelos de gato que pasan delante de la cámara Haría falta un avance extraordinario para pasar al... ...a cohetes de combustible sólido y finalmente... ...a cohetes de combustible líquido y finalmente a... ...cuando Alexei Leonov salió por primera vez al espacio, la diferencia de presión hizo que su traje se hinchara, lo que le impedía moverse libremente e ir... ...la órbita bajo terrestre... ...la órbita... Obviamente estaréis pensando en el impacto de Chikslu. Chik. Chikslu. Chik chik -chik Obviamente estaréis pensando en el impacto de Chiksuglub. Chicsulub. Chicsulub Chiksulub Chiksulub. Obviamente estaréis pensando en el impacto de Chiksuglub. Chicsulub. Astrofriki.